Hola, hola, buenos a todos, aquí estamos comentando Un día más en la taberna y hoy volvemos Por fin a Total War Warhammer 3 Nuestra campaña con los reinos ogros Que veremos cómo se queda Porque está pendiendo de un hilo Porque no sé si me la voy a cargar o no Porque eh, no me ha gustado La mecánica de las almas ha sido, Han sido unas vacaciones Para pensar y replantear el contenido Dentro de la taberna y pienso que o no está encajando, o no me está acabando de gustar, o, o es una campaña que empezamos con ilusión y creo que la pusimos en difícil, tanto en la modalidad de combate como en la modalidad de campaña que vale, ok, está bien, pero no sé qué se me escapa, que está siendo súper abusivo y, y, y no, o sea, me es imposible continuar no sé si aquella campaña que jugamos al principio con los enanos o incluso la campaña con Inric fue más sencilla o no no sé no no teníamos los mismos objetivos de campaña que parecían simplemente pues eso eh, defenderse y ya está pero siento que me quedo por detrás con respecto al resto de facciones que me pasan súper fácil por encima y es una campaña que no estoy acabando de disfrutar entonces para realmente hacer un contenido que no se disfruta o sea que, que ya no lo disfruto yo que a lo mejor vosotros sí pero tampoco estoy viendo ese feedback en estadísticas y demás entonces para realmente no acabar de disfrutar la, la campaña yo creo que un paso interesante es ver cómo viene porque o sea la situación es, tenemos aquí este ejército brutal de Katai que nos va a abrir la puta cabeza. Tenemos aquí, bueno, este soldado como tal. Pero tenemos aquí Katai apretando por el otro lado. Aquí está, hay una falla de Tezenge, pero es que por aquí arriba también hay gente de Tezenge. Luego tenemos al sur este ejército de defense que a ver qué tal nos va contra él. Eh, estamos Bueno, aquí estamos un poquito desperdigados por la zona sur, por los desiertos del caos y tal, pero bueno... Con la calma, esto lo podemos cerrar, creo que sí que deberíamos poder cerrarlo Total, que, que hay tantas cosas o estamos tan tan dispersos que, que no le veo futuro a la campaña y pienso que me van a pasar por encima Pero vamos a tratar de pelearlo durante un par de capítulos y vemos qué tal se queda A ver si conseguimos recuperar el entusiasmo por la campaña y encauzar un poquito las cosas pero si no, no nos va a temblar el pulso y vamos a cerrarla, y ya está, y daremos paso a otras series dentro del canal, y listo. Ha salido Mortal Empires, que a ver si podemos acceder a él, está en fase beta, pero ya hay gente haciendo campañas, o lleva bastante tiempo la gente haciendo campañas de, de esta fase, ahora que ha salido pública, pues más aún, pero no lo sé, veremos cómo lo encauzamos. Eh, hay otros juegos también que han salido por ahí. Que a lo mejor está bien eh, aparcar un poquito Total War y, y dedicarse a otras cosas. Porque llevamos en el canal un montón de tiempo con ese Total War Warhammer 3, con ese Total War Troya. Y a lo mejor aparcarlo un poquito, cogerlo un poquito para cuando tengamos más ánimo de volver con, con otro Total War. Así que de momento vamos a eso. Vale, vamos a entregar aquí a Diente de Oro. Lente Le ganas. Ogros, Noblars. Y tratamos de hacer frente a este ejército. Es que es imposible, yo creo que está muy complicado hacer, hacerle frente a ese ejército. Vale, aquí tenemos Noblars y ya está. Vale, vale, poniéndonos un poquito en, en situación. Y aquí que tenemos Ogros y ya está. Pues contra esto no vamos a poder los incinerar Y nos abren la cabeza. Guay, well, te que se mueve, el cabrón se mueve menos que quien yo te diga Cultista de Korn. vale pues nada, vamos a retirarnos O pues vamos a plantar aquí campamento Vale Vamos a ir aquí, vamos a pasarle los o sea los tirasobras, vale, este le pasamos ¿Qué más le vamos a pasar? Eh Sí, vamos a pasarle ogros Bueno este no que está medio muerto Vale y un poquito Y un poquito de, de noblos también Y cerramos el intercambio Vale ya ahora metemos aquí La marcha y nos acercamos aquí la, A ver si podemos llegar a, a postillarnos ahí Vale ahora bien ¿qué más vamos a reclutar Porque el problema va a ser un poco ese ¿no? Que no tenemos eh, Puños de hierro Vale. Mm, ok, y ahora no nos quedamos en negativo Vale, vamos a las tierras del sur Porque aquí creo que podemos hacer un asalto Más o menos decente Aquí Vale, podemos entrar en la grieta Creo que no llegamos Vale, pues nada, nos vamos a quedar ahí Y ya está Vale, ok Héroe arnicionado sin mover Vale, sí, te agonciamos eh, pues sí, ya sé que estamos en bastante negativos Vale, fin de turno Nos quedamos en la bancarrota y ya está Vamos a ver cómo nos movemos O qué ataque podemos hacer Y ya está Vale, vale Ojo Te lo firmo En cualquier momento, o sea Aceptamos perfecto O sea, tenemos la paz con, con los lagartos. Vale, eso nos va a dar un poquito de aire. Además, la pasta nos ha ido muy, muy bien para no caer en la bancarrota. Nos ha dado cierto margen para poder ponernos a, a sacar dineritos. Así que ahora nos moveremos. Vale, tecnología, expediente, producción 3. A los campamentos recientemente desplegados. Vale, vamos a investigar cualquier vale, otra tecnología. A ver qué podemos sacar por aquí. activo rars crecimiento vale, cazadores no, no, comisión recompensa tesoro por contratos buf, esa está interesante mejor saqueo, armadura a los come hombres fuerza del arma a los ogros toro fuerza del arma para sables, cornos, petros, gargantúas tributo final Buah. es que esta está muy bien Vale, tiraremos a por esta y luego meteremos el tributo final que ahí vamos a sacar mucha, mucha pasta. Vale. Y tesoras no hablar. Vale. Vale, a ver qué ataques podemos sacar. Es que mira esto, tío. Rezando para que no nos ataquen a nosotros. ¿Qué podemos reclutar aquí? Eh, literalmente poco nada vamos a acercarnos vale y nos quedamos ahí vale me gusta por lo menos aparcamos cerca esta gente si los deslanes van a por los orcos muy bien genial esto es tan positivo me gusta esa dinámica vale Aquí podemos atacar nosotros. Esta gente no está haciendo más que sacar más cosas, eh. Mucho miedo me da esto. Vale. Este ejército del Gran Katai. ¿Puede luchar contra nosotros? O sea, están en condiciones como para. Defenderse. A ver, vamos a hacer una pequeña ataque cuerpo a cuerpo. Sí. Hacemos ofrenda, perfecto Ofrenda realizada Vamos a movernos un poco hacia ellos El área de influencia del campamento ¿Dónde llega? Bueno, hasta ahí Vale, pues nada, nos vamos a acercar Y a ver si aceptan nuestra invitación de, de asedio Vale, vamos a pico sereno A ver si nos establecemos un poquito Y es que este ataque me parece un, poqu un poquito Solo un poquito kamikaze Uh. Ah, claro, este es el campamento de boca en llamas Pero está todo súper caro Y no tengo agentes que poder mover Eso está muy mal Vale, vale, esto ya ha tenido una dinámica de negativa O sea, negativa, perdón, positiva Me gusta Estamos sacando poco a poco crecimiento 11 turnos Yo creo que conforme vayamos sumando el... Gente, aquí lo vamos a pasar mucho mejor Vale, ¿qué más podemos sacar? Eh, aquí seguimos teniendo dinámica negativa y cada vez va peor. No, supongo que es cosa de que el ejército se ponga bien, pero. Vale, el reclutamiento global ni de milagro lo vamos a mover. Ok, pues con eso creo que cerramos el turno también porque no me quiero jugar el ataque aquí. Es que es un problema o tratar de hacer ese ataque. Uh, con esto nos va a dar mucho. Vale. Vale, vamos a sacarnos. Barra. Por lo menos, que si sí, nos vamos a plantar negativo en el próximo turno, pero vamos a tratar de atacar aquí, por lo menos. Vale, que tenemos que tener cuidado con los aulladores y con los incineradores. Pero vale, sin moverse. Ok, estoy de acuerdo. Vale, finalizamos turno y vemos qué tal. Venga. Danos calor Movimiento, quiero movimiento ¿Vendrán a por nosotros? Sí, no, sí, no ¿No han venido? ¿Vale? ¿Eso está bien? Bueno, a lo mejor han pasado de la Ya está, ¿sabes? Ojo A ver qué queremos Tenemos alianza con esta gente Unirse a la guerra contra uh, Es que no, no... No, no me va a venir bien, ¿eh? Contra oferta Confederación Vale, no, pues Básicamente pasamos de unirnos a la guerra y ya está. Por 300 solos, Q3 no, no nos sale a cuenta. Ojo, Uf. es contra esta gente, eh. Vale, vamos a entrar en guerra porque si no se va a poner la cosa peor. Y es que ahora va a entrar Katai por aquí, los de la Legión de Hierro y nos van a reventar. A ver qué pasa con esto. Si nos gira, te tú. Vale, está bien porque hemos hecho el movimiento. Vale. Vale, vale, vamos a librar la batalla. Tenemos que aguantar un minuto hasta que llegue el ejército de apoyo y ya con eso entramos a barrer. Eh, uy, los cruce infiernos. Estos son caballerías, son muy rápidos. LOL, que me dices? ¿Cómo vamos a defendernos aquí? Ataques envenenados. Y los reflejos vienen por este mismo lado Vale, pues nada A ver si podemos construir O, o alguna barrera o algo Para bloquear la entrada por aquí O oh, hay una defensa de estas que son Que ralentizan Eso sería maravilloso Vale, y podemos generar recursos Para meter otras, otras tropas En plan eh, Ya me saldrá eh, Uy, otras tropas Otras defensas En plan las torres de cañones Y ese tipo de cosas Que vienen muy muy, muy, muy bien en este tipo de asedios. Vale. Ok. Bueno, vemos cómo lo hacemos. Mi, un minuto tenemos que aguantar, ¿eh? ¿Seremos capaces? Que okay, en un minuto llegan los refuerzos. Pero claro. O sea. Y, entran en combate. A partir de ahí. O, o en el campo de batalla. A partir de ahí. Tienen que llegar hasta donde nos estamos pegando. No sé cómo va a estar la cosa Tiene que estar un poco complicada Pero bueno Se intentará Se hará lo que se pueda Vale A ver Vale, perfecto mm, Sí, 12 de magia Comenzamos el despliegue y ya está Vale, a ver Convoca a tus guerreros El enemigo se prepara y pronto atacará Las def... Vale Bring us me. Por dónde vienen? Por aquí. Vale, podemos meter aquí un muro y ya está. Oh, no tenemos recursos, venga. ¡Oh, Mátame más. Of Esto es un grupo entero. Voy a meter aquí una barricada... Oh, 500, ni de milagro. Antes de que lleguen y con lo que tarda en construirse, no creo. ¿Dónde está el rango? Eh, ¿Qué rango indicativo es este? 240, vale. Buah. Peligro, tú. Venga, aguantamos bien, eh. Vamos, mi gente. ¿Se puede aguantar? Cargar vosotros, aprovechar. ¡Buah, qué va! Los arrolla, tío. Scopper. Un minuto más. Worship boy. Tarda en construirse esto. Scope and Aguanta rey, aguanta Venga, aguantamos Ya soy. Venga, que ya llegamos. No entiendo cómo decirte. De, Entonces, de, de, de, de, de, de. ah, vale, podemos volver. ¿Eh? ¿Qué tiene daño? Ah, no, no. Este daño por el no tenía. Buah. Eh, ok, pues teníamos que haber simulado. ¿Nos han reventado todo? What? Pues no, eh, realmente si, la, si el cálculo de la autorresolución era ese, no entiendo cómo lo sacas. O, o sea, quiero decir, ¿cómo combates como para aguantar eso? va a lo mejor el problema ha sido que estábamos separados o algo no sé <ríe> qué turbio tú pues además nos han pasado por encima o sea no les hemos hecho casi daño vale me han tumbado el campamento pero joder derrota bastante ¿eh? una facción obtiene un alma Vale, robado por el enemigo, muerto en combate, armamento destruido, en bancarrota, disciplina, la era de la furia, todo el mundo loco perdido. A ver, corrupción de Cornos 5, vale. Vale, eh, pues el problema ahora mismo está siendo la. O la bancarrota. Entonces, podemos cambiar. Joder, es fuerte ¿sí? Bueno, vale, ahí hay un ejército brutal que no vamos a poder aguantar ni el milagro. Vale, aquí nosotros, ahora. Eh, ¿Qué es que señor aquí? Eh, vale, vamos a por ellos. Que de ahora deberíamos pasarles por encima en una batalla de campo abierto sin... ¿Y por qué? Poder perforante, muy rápido. Eficaz contra enemigos grandes. Que es? Nuestro counter absoluto. No me importa perder volarse, así que por fuera, al pozo. Bueno, vale, tres de tesoro, me gusta. Un 11% del ejército. Vale, vamos a coger más tesoro. Y nos volvemos para casa... Vale, vamos a subirle Los puntos a este señor uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Vale, cositas interesantes Las fauces, este hechizo era Brutal Vale, ya, ya le pondremos sí, ya le pondremos Otras cositas Pero de momento Estamos bien así Aquí, uff, aquí está gastando Otro ejército Vale esto que contra esto no nos vamos a poder defender todo lo que hay aquí, eh? O sea, es un problemón. Vale, vamos a ver cómo se gira... Bueno, vamos a ceder terreno. Puñetas. Vámonos. Vámonos a casa. Porque si no lo vamos a pasar muy mal. Vale, aquí hay el campamento. Ya tenemos esto, pero claro, no tenemos ninguna otra forma de sacar más pasta. Y eso me parece un problema bastante importante. Uh, ¿podemos construir algún pico sereno? Vale, la mejora de esta. Esto que es control y corrupción. Vale, encima de siniestra podemos meter dinero. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale. Eso, después de unos turnos habrá que se giren un poquito las torres Está bien aquí esto es algo que me preocupa bastante porque nos van a entrar a reventar mejora de construcción sí pero aquí que mejor o sea este edificio me da igual ya este es un 4000 es que es imposible a a reclutar cualquier otra cosa vale vamos a meter a ver yo qué sé vamos a probar datos, vamos. vamos a reclutar dos tenemos un poquito de margen me gusta está bien vale y a ver qué tal Gracientos tiene demasiados problemas de acumulados ya vamos a meterlo en pico Serena a ver si llegamos lo guarnicionamos allí y que lo curen bueno que lo curen, que le quiten los problemillas de haber viajado a las eh, a las zonas de del caos, las grietas y todo esto Hambre putrido. Vale, nos vuelve a tocar. Vale, ¿qué tenemos? Supervisión. Asentamiento asediado. Vale, pues creo que nos va a tocar bajar a los cuatro incinadores. So o sea, ¿qué abuso es este? The the Vamos a cambiar aquí. Oh, vale. Some wings, boys. No llegamos. Pero ni a dar al apoyo, eh. Vale, vamos a ver si podemos hacer suma de fuerzas y, y más o menos... Vale, bueno, ya podemos acampar Igual Vale, vamos a meter aquí A Grasintos en Pico Sereno Y a ver si podemos quitarle No En una capital de provincia O en un asentamiento Pico Sereno de... Pico No es asentamiento de provincia bueno Vale Bueno, pues Nevermind Vale, vámonos al sur Aquí estas tierras Este nuestro Maravilloso ejército Se está recuperando ya poco a poco Hemos perdido bastante visión de la zona pero... Uf, es que me gustaría poder llegar aquí y asediar, pero nos va a ir un poco malo todo en Vale. Vale, pues no, no podemos hacer nada con este ejército de aquí. Vale, ahí han mencionado, perfecto. Ok, mejor de construcción ¿Dónde? Ok, sabemos que no queremos Vale, esto ya lo hemos revisado Vale, fin de turno y siguiente A ver qué tal Nada, muchos turnos O sea, pasando muchos turnos tranquilamente Que se consuman y vamos para adelante Pero ya está Es que Katai me está suponiendo Un dolor de cabeza Vale, acuerdo comercial Me viene bien Ripatruenos. Eh, vosotros. ¿De dónde salís? Literalmente, ¿de dónde salís? O sea, ¿dónde está vuestra casa? Bueno, pues nada. No o sea nos ha declarado una guerra un, un clan Scaven que ni aparece en el mapa todo corre uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. atacón de placer pues que no tenemos una... que es gente tío que no... vale podemos atacar Vale, ok, teniendo en cuenta que nos deben apoyar desde dentro, perfecto Pues vamos a otro resolver, nos lo quitamos encima Y es un ejército menos Ah, pues no Vale, vamos a hacer esto lo Pero vamos, ahora con el otro ejército Cargamos a por ellos y ya está, eh Vale, perfecto, un arma Mejoramos también a este señor Vale, pues vamos a meter terrenal Que esto al fin y al cabo nos hace poner bueno, en las entrañas Que nos hace fallar menos Vale Perfecto Lo reventamos Al Venga, a tu casa, maravilloso Ahora, vale, una preocupación menos Vale, 3.000 tesoro más. Vamos a reabastecer el ejército. Venga. Por fin. al esto. Vale. Oh, este señor no tiene ningún punto. Vale. Cuerpo a cuerpo, menos 8. Vale, vamos a elegir un el Ok, vale, vamos a subir a los puntos. Vale, este está equipado. Vamos a subir a los puntos. Arquedas impresionantes. Eh, vale, te lo compro. Y le vamos a poner bufitos para mejorar nuestros reclutamientos. Vale. Vamos a guarnición. De hecho, con este señor que me está gustando, vamos a viajar y vamos a recoger lo que es el, el boca en llamas. ¿Esto que no está? Mantenimiento, ganancias del botín. Crecimiento. Vale. reclutamiento. Vale, ahora mismo estamos en positivo, más 191. ¿Vale? Vale. Este señor lo vamos a guarnicionar aquí. Ay, no tiene, no llega. Vale, Luego lo cambiaremos. Perfecto. Vale. Uf. Aquí tenemos go. Here ¿eh? O sea, esto está súper bien. Pero claro. Vale. Vale. A ver si podemos avanzar y plantarle cara a esta gente. Vale. aquí ya ha venido este señor de Katai que ha pasado por encima de ese ejército sin moverse prácticamente, así que todo feo. Vale, eso no me ha molado. Ok, ¿nosotros qué podemos hacer desde aquí? Viajar hacia algún sitio, seguramente. La torre de Gorgoth, esto... Están sacando aquí un ejército eh, bastante tocho. Así que vamos a coger, vamos a viajar, vamos a ponernos... Uh. Es que un campamento aquí no nos pinta nada de nada. Roca hullante. ¿Contra esta gente estamos en guerra? que yo sepa, recuerdo que sí. Vale, vamos a activar... ¿no podemos activar el campamento? Emboscada... Oh, con esto declaramos la guerra. No queremos eso, la verdad. No queremos ganarnos más amigos. Vale, bueno, vamos a meter campaña y vamos a ir hacia el norte y a ver si podemos luchar contra algo. Vale. Ok, siguiente movimiento, a ver si podemos llegar hasta aquí, hasta Katai... O hasta este ejército y hundir ese ejército en la miseria. Vale, a ver si podemos hacer otros ejércitos más fuertes. Vale, esto nos lo vamos a saltar porque ahora mismo que estamos en positivo queremos seguir sumando en positivo. Vale, fin de turno. Ah, bueno, este señor que está quieto aquí. Vale, sí, esto ya lo sabíamos. Uh, puesto avanzado. No. Vale, fin de turno. Vale, vale, vale, vale, vale. Ok, pues ahora en cuanto recibamos estas tropas o cuando acabemos el, el turno... voy ya está moviendo Katalle. ¿eh? Vemos a ver cómo incorporarnos. El problema es que pegar la vuelta aquí es una locura. Siempre es un problema. Vale. Creo que... O sea, teniendo este campamento... Vale, la corte de hielo tiene un arma nueva. Vale, tenemos una nueva investigación. Ahora va bien. Vamos a poner esta de aquí. Este. Tributo final, ingreso a los edificios de campamentos. Vale. Vale, y luego ya estos serán, pues, más mejoras. Vale, Ya luego recorreremos el árbol para atrás a ver qué metemos. Bien, ahora un poquito de movimiento hacia aquí, a ver si podemos derrotar. Para este es el ejército secundario. Ahora, con este ejército vamos aquí, recogemos lo que hay en el campamento 4, 1 y 2 ¿Vale? vale Vale Vale, vamos a reclutar aquí, vamos a a reclutar más suelta todos Porque me han molado mucho Vale Vale, aquí vamos a quedarnos un poquito Para obtener Esos beneficios Aquí lo podemos cerrar. No sé si lo vamos a poder cerrar. Cerrar la grieta. Cerrar la grieta. Buf. Buf, buf, buf, buf. Derrota ajustada. Sí. Lo veremos esto en el próximo capítulo, ¿vale? Lo cerramos aquí. Yo creo que sí que vamos a poder ganar bastante fácil. Eh, contra estos ejércitos ya nos hemos enfrentado antes y nuestros ogros, la verdad, tienen bastante, bastante. Eh. ...experiencia, así que usando supongo el tema de bueno, pues, la magia y demás que tiene nuestro carnicero... ...deberíamos ser capaces de poder vencer, pero esto lo veremos en el próximo capítulo. Llegado hasta aquí lo de siempre, recordad, revisar las redes de la taberna... ...que publicamos ahí bastantes cositas, también sabed que estamos haciendo contenido de calidad... ...y cada día mejor gracias a vuestro apoyo, como os decimos siempre, y por último, ya sabéis... Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.